Una vez más, el discurso del rey eh, sorprende más por lo que no dijo que por lo que dijo. Es más, en tono coloquial podríamos decir que fue eh, un tostón soporífero que cada uno pudo entender como quiso. Sorprende que el, el rey no hiciera mención a los hechos más graves que han ocurrido en el Estado durante este año. Ya fuera la tragedia de Melilla, ya fuera el caso Pegasus, o ya fuera el golpe del Tribunal Constitucional de esta misma semana. Desde un punto de vista eh, independentista vasco, reafirma, nos reafirma, en que la única vía eh, para eh, conseguir una sociedad más democrática, más igualitaria, es alejarse de esa eh, figura impuesta y anacrónica. Esta semana hemos visto como el Tribunal Constitucional daba un golpe contra la legitimidad democrática de las instituciones y cómo el rey ha preferido obviar el asunto y hablar simplemente de erosión de las instituciones. Cuando eh, vimos que en 2017, eh, a colación del referéndum de Cataluña, el 3 de octubre dio un discurso ultra, eh, obviando todo tipo de neutralidad, y en este momento vemos cómo eh, no ha cumplido ni siquiera esa función que le dice la constitución ¿no? de, de moderar y arbitrar, el rey ha preferido obviar eh, la situación y vemos cómo curiosamente aquellos que han apoyado el golpe del Tribunal Constitucional y los que lo han impulsado han aplaudido el, el discurso. ¿no? Ya vemos cómo se ha entendido. De igual forma, claro, hablando de erosión de las instituciones, cuando vemos que la Casa Real eh, tiene al, al rey emérito en Abu Dhabi, un poco lejos, pero que prefiere no retirarle el título de rey y no expulsarlo de la casa real vemos que el rey pierde toda credibilidad para hablar de la erosión de las instituciones no no es creíble eh, viendo cómo tiene eh, su propio patio y en segundo lugar eh, claro la mención a la guerra en ucrania y al reforzamiento de europa era previsible pero cuando eh, vemos que ha ocurrido la mayor tragedia en una frontera europea, como fue la muerte y la expulsión y la desaparición de, de cientos de personas en Melilla el pasado mes de junio, no es creíble tampoco hablar de solidaridad y de sentirse orgullosos de la solidaridad. En otra parte del discurso, el jefe del Estado hacía mención a ese espíritu de la, de la transición, ¿no? reforzando ese mito de la transición pacífica y ejemplar, cuando vemos que lo único que busca es legitimar, legitimar eh, su institución, pero que desde nuestro punto de vista, ya digo, eh, está carente de, de toda credibilidad. Pero es que es más, desde un punto de vista eh, democrático, igualitario, esta institución y la misma figura del rey son un anacronismo eh, inservible. Eh, pero también desde un punto de vista ciudadano cada vez es más la gente que se pregunta que para qué sirve para qué sirve un rey